Elecciones infantiles en Molina de Aragón. Parece que los muchachos de la localidad quieren apoyar e implicarse con su pueblo. En 2016 Molina de Aragón recibe reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, sello que otorga UNICEF. Y con él se crea el Consejo de Infancia y Adolescencia, un órgano de participación infantil y adolescente con el que dar voz a la infancia en el municipio. A finales del año 2019, entre los miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia de Molina de Aragón, Nació la iniciativa de crear un ayuntamiento infantil, para lo cual surgieron dos candidatos, alcalde o alcaldesa, por lo que el Consejo decidió realizar unas elecciones que todos los niños, niñas y adolescentes de Molina Aragón fueran quienes eligieran. Ambos candidatos crearon un logo del partido y el nombre, con el que este 22 de enero comienza una campaña para darse a conocer, tanto en el IES Doña Blanca de Molina como en el CEIP Virgen de la Hoz. A continuación, el día 29 de enero se llevarán a cabo las votaciones en ambos centros, en la que los niños de primero de primaria hasta segundo de bachillerato podrán elegir el partido que quieren que les represente. Cabe destacar que el objetivo es potenciar la participación infantil y juvenil, huyendo de siglas y colores. Por ello se ha organizado de tal manera que lo único que cambia es quién liderará la candidatura, pero ambas opciones de voto incluyen a todos los miembros del consejo no existiendo competitividad ni entre los partidos ni entre los miembros del Consejo.